Muy buenas a todos amigos y sean bienvenidos a lo que será un nuevo video de noticias e información del parche 9.2 de World of Warcraft En esta ocasión vamos a estar hablando el cómo poder volar en el siguiente parche, en la nueva zona Que sí, ya Brisa nos ha informado exactamente cómo hacerlo porque es fácil, te va a tomar dos semanas Sin embargo, requieres de farmear una moneda, una moneda nueva que va a ser necesaria para poder crear ciertos ítems Necesitamos crear 4 ítems, con estos 4 ítems vamos a poder crear el cifrado de los primeros y ya este artículo nos permite volar. Ahora, ¿cuánto tiempo también tarda en farmear esta moneda? Nos lo están informando igualmente un aproximado y el tiempo máximo que nos deberíamos demorar si hacemos bien el contenido son 15 días. Por ejemplo, si queremos farmear la primera, el primer artículo, el primer crafteo, necesitamos 5 de estas monedas. De acuerdo, Eso sería lo básico que podremos hacer durante los primeros días. Sin embargo, para crear el segundo artículo necesitamos 45 monedas y para ello necesitamos rondando las 18 horas en buscarlas en la investigación. De acuerdo, son como unas especies de investigaciones, crafteos lo que vamos a estar necesitando. El tercer ítem, el tercer artículo necesario o investigación, llámalo como quieras, nos toma 6 días. Nos toma 6 días y 18 horas, y además requiere de 200 de estas monedas. Y finalmente, el último componente, por decirlo de alguna manera, dile componente, dile investigación como creas conveniente, o cifrado que tiene que ver con el artículo de esta nueva zona, nos piden 260 de esta moneda, ¿de acuerdo? Y a su vez requiere de 6 días y 18 horas de investigación. Cuando obtenemos todo ello? Cuando ya investigamos y ejecutamos todo lo relevante eh, del cifrado, cuando ya desbloqueamos estas cuatro actividades, ítems, dímalo como quieras, repito, que eso demora alrededor de 15 días, ya y recién podremos volar. Si lo empezamos a hacer desde el día 1, en teoría en dos semanas ya se va a poder volar, ¿de acuerdo? Sin embargo, repito, no, no es tan sencillo porque requerimos de esta moneda nueva. Requerimos de esta moneda nueva el cifrado de los primeros, así que es un poquito eh, complicado, ¿no? El hecho de tener que ir atacando rares Haciendo diarios, haciendo contenido Para poderla desbloquear, y además que requieren De días u horas este, reales, en teoría Para poder desbloquear el resto De investigaciones que nos están pidiendo no Por eso demorará 15 días eh, Esto es bueno, porque significa Que no tenemos que hacer historia, no tenemos Que hacer lore, o sea, es obvio Que va a ser parte de la mecánica Que vamos a estar realizando no El poder este, hacer el lore, las campañas Los capítulos de cada, de los mapas O sea, eso es algo que siempre vas a estar Haciendo, no, eso no es algo que, que sea raro o, o que sea aburrido, porque mínimo con tu main lo vas a hacer. Y si con tu main vas a estar haciendo estas actividades en dos semanas, ya vas a poder volar. De acuerdo, no tiene ciencia, es simplemente completar este contenido que es bastante rápido al parecer. Así que simplemente de irlo ejecutando. Así que bueno, ese fue el vídeo del día de hoy, un vídeo bastante corto porque solo tiene que ver con el mero hecho de cómo volar. Y si ya nos están informando que solo requerimos unos cuantos ítems y unas cuantas eh, semanas Pues es algo bastante sencillo, creo que es más sencillo inclusive que el parche anterior no, uno diría que es un poquito más fácil porque solamente hacer las diarias y nada más. No tiene mucho que ver con la historia, a no ser que para alguna investigación nos pidan eh, algo de la historia. Pero vamos a estar viéndolo de acá un par de meses. Recordar que mientras podamos volar hacer oro es más fácil, pero los componentes de creación valen menos. Así que sean cautelosos con ello. Pero pues que te haya gustado este video, nos vemos en una siguiente actividad. Cuídense señores, chao.